audio micro.com audio micro.com audio micro.com audio micro.com ¿Cómo andan? ¿Se mío no? mucha gente seguramente sí otra esta vez no son las 1 y 21 no está mal todavía. 1 y 21 de la mañana no puede ser esto esperen un poquito son las 1 menos 5 de la mañana mi reloj está mal ay por dios se me nublo todo. Ay, qué le pasa. Filmar con un celular es imposible, Ay, una, una mosca se había posado en la, en la cámara delantera del teléfono. Estoy filmando con un teléfono. Porque mi cámara no sé dónde está. No sé qué pasó con eso. Les voy a cortar un poco resumido lo que me ha pasado en este tiempo que no he subido vídeos que no he hecho directos en YouNow que es donde los hago que he subido vídeos alternos para no dejar el, el canal abandonado he tenido muchos problemas es la verdad muchos problemas familiares eh, ...problemas de salud también, que me hicieron pensar en, en dejar, sinceramente abandonar... Eh, ...youtube, bueno todavía tengo cerrado mi facebook principal dije basta por un tiempo indeterminado... ...no sé, hasta, hasta ahora, hasta este momento, hasta esta hora que estoy grabando este vídeo estoy volviendo a recomponer todo dije pensé no, no más youtube no más twitter no más instagram no más redes sociales de ningún tipo nada absolutamente quiero solucionar primero mis problemas quiero arreglar las cosas que, que tengo que arreglar de mi vida personal y luego después que que vayan solucionando los problemas, que las aguas te vayan calmando, que las cosas vayan tomando su punto y su lugar en la vida como quien sea, voy a volver de vuelta, voy a volver de vuelta. Bueno, de hecho nunca abandoné mi canal, aunque lo tengo en mente, así que si alguien tiene una buena oferta, pague y se lo vende. El broma, como voy a vender no mi canal. Y yo amo el canal que tengo. Am <coughs> amo los suscriptores que me han mancado. Que no son muchos, pero tampoco son muy pocos. Amplio YouTube ha hecho una raza de suscriptores. Por los artículos 13 y y la contraloridad. No me importa. Pero bueno, si alguien me hace una buena oferta tentadora, quizá hablamos pero... no, lo que quería decirles es que como yo puse en mi canal se vienen cosas buenas les voy a desear para todos, para todos en general, un eh, feliz 2019 que el 2019 nos traiga paz aunque dice que la cosa que se va a estar complicada pero yo creo que no, yo creo que vamos a encontrar paz eh, amor eh, bienestar para todos para los que para los que trabajamos más eh, más bien por entretenimiento no sinceramente es por entretenimiento lo que hacen contenido ahí en YouTube acá en YouTube porque no no cobramos un peso yo no cobro un peso un peso me caballo qué más a las personas que pude haber este ofendido en algún momento, que puede haber sido eh, la chica está, que es un video eh, natica o la otra chica artemisa. Yo no soy ningún hype, yo soy un youtuber y ustedes saben que esto es parte de esto. Si tengo que no, criticarla o criticar a alguien o, y lo critico, como del otro lado tienen el mismo derecho de criticarme a mí y de decir lo que piensan de mí. Así como me ponen en los comentarios de mis mi videos, de que mis videos son buenos, de que mis videos son malos, de que son dolorosos, de que son pésimos de que no sirven, de que son excelentes. Es parte de esto. Hay que aguantar, hay que bancarse lo que viene. Entonces, sin mucho pingy sin muchos eh, aderezos en el video, quizás le pongo así alguno, no es más que un feliz 2019, como les dije, un buen comienzo de año para todos, sin rencores, sin odios, porque yo no odio a nadie, no tengo rencores, no tengo absolutamente nada contra nadie esto es parte del juego de youtube y todos sabemos que es así de youtube es eso vos es... criticar como dicen los españoles el famoso salseo y y otra esos esos esos pero yo no soy ni hater ni esos ni comentarios negativos simplemente comento doy mi opinión y a la persona que le gusta le gusta, y a la que no le gusta tiene el mismo derecho de réplica tengo yo nada contra nadie porque la vida no es andar rodeando ni haciendo eh, cosas malas a las a los demás al contrario me alegro me alegro de corazón de ver gente eh, en YouTube que, que su canal crece, que su canal sigue, su canal va para adelante y a los que algún día este, van a volver seguramente, dejaron su canal abandonado, no, que vuelvan y que sigan haciendo contenido. Porque es una forma, si bien no paga, no lo bueno, paga, porque si tuviéramos de esto ya no. no para lo mejor esto este es entretenimiento esto es diversión esto es aceptar este, lo que viene de otro lado porque a todo el mundo no le va a gustar no a ver, sí. es no, no hay otro no, no hay misterio ¿no? como les dije estoy grabando con este celular porque cuando realmente que encuentre la cámara, que abandoné todo, abandoné la cámara, la guardé, redes sociales, todo, todo, todo, lo único que hacía era subir un video esporádico cada tanto para no dejar abandonado el canal este, totalmente. Les mando un beso grande a todos y a todas y si vienen cosas muy buenas para este 2019. No te olvides de suscribirte, de comentar lo que quieras comentar, lo que quieras comentar, porque para somos libres. De dar tu me gusta, de, de, de darte no me gusta, de dar tu opinión, de dar tu... yo que sé. Lo que se te antojo. Y nos estamos viendo muy pronto, porque las historias continúan y seguramente este 2019 nos va a traer bastante salseo, y bastante que, que comentar y bastante contenido que todavía hay porque queda mucho todavía queda mucha tela para cortar y, y después de superar los problemas que cada uno tenemos volvemos a empezar y volvemos a... a ponerle ganas, a ponerle voluntad, fuerza que es lo que nos y los sueños los sueños nunca terminan los sueños siguen siguen para adelante les mando un beso los quiero yo soy César y bueno nos estamos viendo en un próximo video espero que no haya tantas críticas por favor aunque las críticas son parte, parte de lo que yo soy y es lo que te hace más fuerte. Chau chau.